Un cuello hermoso debe ser liso, sin surcos y sin arrugas. Requerimos mucho más esfuerzo para conservarlo porque solo tenemos tres músculos que lo sostienen. Es la parte de nuestro rostro que primero refleja nuestro proceso de envejecimiento. Un ejercicio muy versátil y práctico para el cuello es la XA. XA. XA. XA. XA. XA tres series de ocho repeticiones. Otro ejercicio para el cuello es el puño, colocamos un puño debajo del mentón, colocamos la lengua en el paladar y hacemos tres series de ocho repeticiones. Otro ejercicio es el frenillo, colocamos la lengua sobre los dientes superiores y empujamos de esta manera. Debemos sentir la contracción del piso de la boca. Lo dejamos de 8 a 10 segundos y hacemos 3 series de 8 repeticiones.